Al parecer, una simple discusión se fue agrandando hasta explotar con una fuerte pelea en la que varios futbolistas tuvieron que verse involucrados para separar a sus compañeros. Pese a que el entrenamiento fue a puerta cerrada, el diario Bild da fe de lo sucedido, afirmando que tras el altercado, Niko Kovac, entrenador del Bayern, prosiguió con la práctica. El club alemán no se ha querido pronunciar sobre este hecho que podría dividir la plantilla a pocas jornadas de que la Bundesliga llegue a su final. Esto fue todo por ahora.